se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público san vicente de paul el supuesto delincuente yendry maría peguero alias bebeto de 20 años quien reside en la sección mirabel a causa de presentar herida por arma de fuego en línea asiliar anterior y décimo espacio intercostal derecho según diagnóstico médico de acuerdo a bebeto las heridas se la ocasionó un tal vladi residente en el sector san martín de esta ciudad que según este funge como vaqueador de un punto de drogas. Un tipo que dice que, que yo soy cómplice de un atraco que le dicen en el punto de. Él dice que tú fuiste a balear, tirarla. Dice que yo lo ubiqué. Eso es verdad. No. ¿Qué tú haces? No que tú te digas. Ch chiripero. Pero como. Eso es uh -huh. mentira, yo me quiero poner. Dice que, que yo tenía alma de fuego. Él dice. Dice que yo. De que yo yo estaba en un atraco, que dice en el punto de ahí, mira, ve. Yo no, Yo, no sé. Tío, ¿Cómo, cómo pasó todo esto? <risa> me trabajadores de, a, a que, que me agarraran. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.